Si el corazón deja de latir, no llega la sangre a los órganos y puede llevar a la muerte. Una parada cardíaca conllevará una pérdida de conocimiento, un desmayo. Actúa con rapidez. Comprueba si responde, acércate, agítale los hombros y golpéale la cara. Comprueba si respira acercando tu cara a su boca, tratando de oír algún sonido respiratorio. Llama a emergencias, indica que no responde y que no respira. ...y deja el teléfono en manos libres si estás solo. Te darán indicaciones por teléfono si no recuerdas lo que te voy a explicar. Túmbalo boca arriba sobre el suelo, afloja su ropa y deja el pecho al descubierto. Coloca una de tus manos sobre el pecho, en el centro, sobre el hueso llamado esternón. Apoya la otra mano encima y entrelaza los dedos. Debes apoyar el talón de la mano sobre el pecho... ...la parte de la mano más cercana a la muñeca. Toca el esternón, es un hueso plano en forma de corbata... ...y apoya el talón de tu mano en el centro. Y coloca la otra mano encima, entrelazando los dedos. Arrodíllate a su lado, lo más cerca posible de su cuerpo los brazos estirados y las manos entrelazadas, apoyando el talón de la mano en el centro del pecho. Si te balanceas ligeramente hacia adelante, notarás que haces más presión en el centro del pecho. Aplica fuerza hacia abajo con el talón de la mano, con los brazos rectos y sin separar las manos del pecho, con un ritmo de 100 compresiones por minuto. Sigue realizando las compresiones hasta que llegue la ayuda sanitaria o recupere la conciencia. Mantén los brazos estirados y no separes las manos de su pecho. Comprime en el centro del pecho con un ritmo regular de 100 compresiones por minuto.